Eh, Compaz busca articular y fortalecer a aquellos líderes eh, de todo el territorio colombiano y del mundo entero eh, que luchan por la construcción de paz, la protección del medio ambiente y la superación de la pobreza. Esa es nuestra misión general, eh, nos centramos en esos tres ejes eh, y buscamos apoyar a esas personas que día a día están cambiando el mundo. porque creemos que los tres ejes están relacionados el uno con el otro. Eh, nosotros desde la Fundación creemos que la paz no es únicamente eh, la ausencia del conflicto, es un desarrollo eh, sostenible e incluyente. Eh, sostenible de ahí se deriva la parte del medio ambiente incluyente, está el tema de la superación de pobreza, Entonces por eso creemos que es eh, un enfoque holístico, eh, y por eso trabajamos en los tres frentes, porque no habrá paz si no habrá desarrollo incluyente y tampoco habrá paz si no hay un desarrollo sostenible eh, y amigable con el medio ambiente. Eh, nosotros, precisamente desde la Fundación, creemos firmemente en la educación, en la transferencia de conocimiento y el desarrollo de habilidades eh, como un vehículo de transformación eh, porque al final son las herramientas eh, que las personas tienen y nadie se las puede quitar. Eh, empoderan a las personas eh, y las hacen multiplicadores de diferentes iniciativas, de diferentes mensajes, de diferentes ideas. Eh, y es así como uno fortalece y construye paz, es precisamente fortaleciendo al individuo y equipándolo con las herramientas necesarias para llevar esa transformación a donde más se necesita. Es importante que se cuente con un estudio de educación rural, precisamente porque es ahí donde se generan las brechas eh, más grandes en Colombia, es ahí donde se origina el conflicto en Colombia, justamente esas brechas entre, entre las regiones eh, rurales, digamos que las, las, las ciudades, eh, y justamente construir paz está en enfocarnos en esas regiones apartadas que muchas, por muchos años estuvieron desconectadas por un conflicto armado y que hoy en día podemos llegarle, que hoy en día podemos incluir eh, en el desarrollo de, de Colombia como país.